Bienvenidos a Toons, yo soy Polaris y el día de hoy te traigo las noticias más resaltantes del mundo de la animación. Nos encontraremos con estrenos, nuevas series, películas y mucho más. Antes de comenzar, quiero anunciarles que ya tenemos servidor de Discord oficial. Si deseas unirte a nuestra comunidad, solo debes ingresar a través del link en la descripción del video. En nuestra primera noticia tenemos que HBO Max recientemente reveló un nuevo póster oficial de la deseada cuarta temporada de Young Justice, titulada Phantoms. Esta cuarta temporada constará de 26 episodios y se dividirá en dos ciclos. El primero constará de 10 episodios y se estrenará este año. La segunda parte no tiene fecha de estreno pero debería llegar en el año 2022. Entre otras noticias, tenemos más actualizaciones de lo que será el DC Fandom de este año. Comenzando el sábado 16 de octubre, la experiencia virtual gratuita para los fanáticos está llena de contenido épico de las películas, juegos, programas y cómics más importantes de DC. El evento principal de DC Fandom celebra a las estrellas y creadores de las próximas películas de DC, series de televisión animadas y de acción en vivo, juegos, cómics y lanzamientos de entretenimiento en el hogar que incluyen, por ejemplo, Aquaman, King of Atlantis, nuevos shows como Batman Caper Crusader y Young Justice Phantoms. También la tercera temporada de Harley Quinn, Injustice y Catwoman Haunted. Continuando con las noticias, este mes de octubre Scooby-Doo nos trae una programación especial llamada ScoopTower que comenzó el viernes 1 de octubre en HBO Max y Cartoon Network. El evento anual de Halloween celebra el mes más espeluznante del año, comenzando con nuevos episodios de Scooby-Doo and Guess Who, películas de Scooby-Doo de la biblioteca de Warner Bros. Home Entertainment, el estreno de Scoop en Cartoon Network y mucho más. También se transmitirá durante Scooptober en HBO Max 28 películas de Scooby-Doo y la popular serie animada Big Cool Scooby-Doo. Y hablando de estrenos, los creadores y productores y ejecutivos sudafricanos Lucky Havens de Space Chickens in Space y Nick Small de Kylo están detrás de la próxima comedia animada de Disney Television Animation llamada Kif. Esta serie sigue a una ardilla optimista cuyas mejores intenciones a menudo conducen al caos total. Su estreno se tiene programado para el año 2023 en Disney Channel. Otro futuro estreno será la próxima serie animada infantil Dodo, la cual es producida por Helen Stern de Gumball y dirigida por el creador Jack Bennett con el apoyo de Ben Ward. Dodo está basado en el cortometraje ganador de múltiples premios y el éxito de YouTube Not the End of the World. Compuesta de 20 episodios de 11 minutos, la comedia se emitirá en HBO Max y Cartoon Network en 2022. Entre otras noticias, tenemos que hace pocos días tuvimos el estreno de la tercera y última temporada de Amphibia en Estados Unidos. De la misma forma, se liberaron algunos adelantos exclusivos de lo que serán los próximos episodios. Esta tercera temporada también incluirá un especial navideño de 22 minutos con una canción escrita por Rebecca Sugar, a quien recordarás de Steven Universe. Las estrellas invitadas para esta nueva temporada incluyen a Whoopi Goldberg, a Paul Sharns, Kate Mikushi de DuckTales, entre otros artistas reconocidos. Después del estreno de esta tercera temporada, los nuevos episodios de Amphibia debutarán todos los sábados hasta el 27 de noviembre en Disney Channel y Disney Now. Este otoño, Amphibia también debutará con un nuevo corto, donde la mejor amiga de Anne, Marcy, les revela a Hop Hop y a Polly sus aventuras en Utopia mientras que Anne vivía en Watwood y Sasha se hacía cargo de la torre. Próximamente la segunda temporada estará disponible en Disney Plus. Continuando con las noticias, tenemos que Warner Media anunció un nuevo programa de tutoría y formación orientado al desarrollo de talentos en animación. El programa llamado Access Animated Shorts proporcionará a un máximo de 7 artistas las herramientas, instrucción y los recursos necesarios para crear cortometrajes de animación originales para el público adulto. El tema de este programa inaugural es Only You ya que HBO Max busca descubrir artistas cuyo estilo y voz superen los límites de lo posible en la animación y la narración. Los solicitantes deben ser mayores de 18 años y pueden presentar su solicitud de forma gratuita entre el 5 y 24 de octubre. Entre otras noticias, Disney ha publicado un nuevo tráiler y póster del próximo largometraje animado Encanto. La historia gira en torno a la familia Madrigal, quienes viven en una tierra mágica en medio de las montañas de Colombia llamada Encanto. Desde pequeños, todos han sido bendecidos por la magia del lugar, excepto Mirabel quien será la única capaz de salvar a Encanto cuando la magia esté en peligro. Esta película llegará a los cines el 25 de noviembre. Y hablando de estrenos, después de varios meses de espera, ya se encuentra disponible con doblaje latino la serie animada de Harley Quinn en HBO Max Latinoamérica. Al respecto, Leisha Medina confirmó que es la voz oficial de Harley Quinn para esta producción animada. El doblaje fue realizado en los estudios de Cetera Group de Venezuela en cooperación con su aliada en México de AT, doblaje, audio y traducción para los diálogos de Joker y el espantapájaros. Continuando con las noticias, Netflix ha publicado el primer tráiler de Adventure Beast, una nueva serie animada para adultos que se estrenará en la plataforma el 22 de octubre. Mitad comedia, mitad documental de la naturaleza, la serie presenta al humorista de la vida real Bradley Trevor Griff, poniendo voz a una versión animada de sí mismo quien explorará diferentes biomas mientras comparte hechos reales de la vida salvaje, hechos que otros programas no mencionarían. La primera temporada de la serie contará con 12 episodios. Para finalizar, tenemos que en octubre se estrena la segunda temporada de The Old House en las pantallas de Disney XD Latinoamérica, transmitiendo los mismos episodios que se estrenaron en las pantallas de Disney Channel durante el mes de septiembre. Para celebrarlo durante todo el mes, habrá un bloque de dos episodios seguidos de lunes a viernes y un sabatón de los nuevos episodios. Una gran opción para poder volver a disfrutar de esta gran historia mientras esperamos el estreno de nuevos episodios. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Déjame en los comentarios cuál es el estreno que más esperas. Te recuerdo que puedes seguirme en Instagram por si deseas conocerme un poco más. También te estaré dejando mi Twitter, te dejaré los enlaces en la descripción. Sin más que añadir, yo soy Polaris y esto fue Dark Toons.